y que dice sí estás de acuerdo con el plan de protección a la clase media un uh, 11,7% de las personas que ha votado dice que sí que está de acuerdo un 88,3% dice que no que no está de acuerdo yo creo que eh, incluso si después en la conversación aparece el tema del 10% de la AFP esa opción probablemente capte la atención de la gente y el interés para muchos este plan llega justamente en el momento cuando el gobierno quiere poner una suerte como de cortina de humo a la discusión del proyecto de retiro de fondos de pensiones para eh, profundizar en aquello, vamos a tomar contacto de inmediato con la senadora Jimena Rincón. ¿Cómo está senadora? Gusto saludarla a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Eh, ¿Qué le parece lo que estábamos conversando con José Antonio Neme, con, con la Juli desde la casa, respecto de estas medidas que ha planteado el gobierno para ir en ayuda es ¿Es una suerte de cortina de humo, como algunos piensan? Mira, yo creo que tú tiene... De virtudes eh, y defectos eh, virtudes porque sin lugar a duda hay un segmento de la población que le va a venir muy bien la ayuda que el gobierno ha anunciado eh, y eso uno no lo puede negar y bienvenido sea pero eh, lamentablemente no es para todos y eso eh, obviamente frustra complica eh, a las familias en nuestro país cuando miramos los datos de endeudamiento en Chile la verdad es que estaba revisándolos ahora eh, datos de endeudamiento a mayo del 2020 hay 11 millones de endeudados y 5 millones están morosos 200 mil más que el año pasado en el mismo periodo y el monto de la mora promedio es de 2 millones de pesos 50% está concentrado en la banca y 50%, 20% en el retail eh, Puente Altos, Maipú, Santiago son los más, las comunas con más morosos y es principalmente clase eh, media. Los que eh, aumentaron deuda fueron los tramos entre 60 y 75 años. O sea, wow. cuando uno empieza a mirar las, las fotos de la situación de eh, deuda de nuestro país, de apremio, de angustia, uno dice, ¿en qué está pensando el gobierno? Porque eh, yo obviamente no puedo dejar de valorar las medidas, porque todas las medidas son importantes, pero cuando empiezo a... Eh, mirarlas uh -huh. en detalle y veo, por ejemplo en el tema de que se va a prorrogar eh, el eh, pago de los dividendos hipotecarios de las familias. Nosotros, eh, dicho sea de paso, hace meses presentamos un proyecto de ley en esta línea y el gobierno no lo ha querido respaldar. Y aquí llega un acuerdo y qué dice sí, pueden postular, pero tienen que tener solo 29 días de mora. O sea, aquellas personas que están endeudadas en más de un mes eh, que un mes y medio no puede postular. Y eso habla de, obviamente, una falta de visión de lo que está pasando en nuestro país desde octubre en adelante, impresionante. Y voy a dar ejemplos. Personas de eh, la zona cero de nuestro país, para ponerles eh, no, no, no concentrarnos en Santiago, porque tenemos en Talca, en Concepción, sí. que no han podido abrir sus locales comerciales desde octubre y que tienen deudas que pagar. ¿Qué les vamos a decir? No sabe que usted no califica para su eh, postregar su pago de, de dividendos. Y eso significa que esas personas van a eh, probablemente encontrarse en la disyuntiva de perder su casa o de perder, de perder su eh, negocio porque además no calificaron para el Fogape si uno mira eh, el anuncio del gobierno más de un millón de personas iban a calificar para el Fogape y resulta que solo 175.000 150.000 lo han hecho a la fecha entonces uno va eh, mirando cada una de las medidas y se va quedando corto el subsidio de arriendo, solo para los que tienen arriendos de hasta 400.000 pesos, de cuánto 50 pesos ¿Qué pasa con los que han perdido su trabajo, que tenían ingresos por un millón, un millón y medio, dos millones, que pagaban un dividendo de 400, 500 mil pesos o un arriendo? Hoy día eh, se ven absolutamente abandonados por parte del Estado. Entonces, ¿cuál es el gusto de hacer las cosas complejas, difíciles? Cuando era mucho más fácil decirle a las personas, saben que a este segmento lo vamos a ayudar directamente, no con préstamos, sino que directamente, y a este otro le vamos a permitir Senadora. que saque parte de los ahorros. Sí, bueno, ese es el esquema del gobierno. ¿Cuál es la alternativa que ha dado en estos días la democracia cristiana? Nosotros presentamos, eh, bueno, yo, yo hablé de, de levantar un plan eh, para apoyo a la clase media, eh, luego tuvimos reunión con eh, la directiva de la democracia cristiana y acordamos una propuesta de plan de clase media donde iban eh, primero un paquete inmediato que significaba pro, eh, promulgar la ley de los no cortes de servicios básicos el 11 de julio si le vence el plazo al presidente para promulgar esa ley sigue dando vuelta eh, sigue dándose vuelta él si la va a vetar o no la va a vetar cuando aquí es obvio que hay que ayudar a las familias mm. segundo, el postnatal de emergencia finalmente después de 100 días el gobierno decide presentar una indicación que hace exactamente lo mismo que estábamos diciendo nosotros en el parlamento y eh, tercero, el eh, retiro del 10% de los ahorros previsionales. Eso eran como medidas inmediatas. Después estaban medidas que tenían que ver con el, eh, la prórroga del pago de dividendos, el, eh, la prórroga de los, de los pagos de los, eh, las contribuciones de las viviendas de las personas, el tema de eh, el IVA, hacer eh, medidas como las de Alemania, que ha sido bien audaz y que ha rebajado el IVA general y el IVA, particular, el IVA de los servicios básicos. Eh, el tema del impuesto eh, de los impuestos que tienen que pagar las personas que hubiera una prórroga efectivamente ahora en julio las personas que no pagaron en su minuto tienen que pagar y se ven absolutamente imposibilitadas de hacerlo eh, en fin, una serie de medidas que era importante que el gobierno tomara y que además apoyara proyectos de ley como el que también presentamos nosotros de eh, lo, el cambio a la lógica de los remates de las viviendas en nuestro país, hoy día yo no sé si ustedes saben pero si dejan de pagar su cuenta eh, en un retail o no pagan eh, el dividendo, les pueden sacar a remate la casa, su casa. ¿Saben en cuánto? En 25% del avalúo fiscal. Mm. Nosotros presentamos un proyecto para cambiar eso. Ahí está sin apoyo del gobierno, estamos impulsándolo. Espero que esta semana lo podamos sacar de la comisión, pero todavía falta la Cámara de Diputados y un largo trámite. Senadora, respecto a todos los, lo, lo, los planteamientos que nos estaba haciendo eh, y principalmente respecto del tema del 10% de, la, de las AFP. ¿Cuál es la realidad eh, financiera del país, si tú quieres? Porque, claro, cuando uno está en oposición, de pronto es, es más fácil eh, dar ideas, decir, oye, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, pero cuando uno tiene que tocar la guitarra, se hace mucho más difícil. Y uno lo ve históricamente. Cuando ustedes son gobierno, la, la derecha dice, oye, pero ¿por qué no hicieron esto? Como que es muy fácil desde la vereda del frente. ¿Cuál es la realidad financiera? ¿Qué es lo que usted, a conciencia, cree que realmente Chile puede hacer? A ver, yo creo que hoy día, eh, a conciencia, cuando además vemos lo que está tramitando el gobierno en el Parlamento, puede permitir que eh, los trabajadores ocupen parte de sus ahorros. Yo no sé si ustedes saben, pero se está tramitando un proyecto en el Parlamento que permite que la plata de los ahorros de los trabajadores sirva para salvar empresas. Yo no tengo nada con que se salven las empresas, medianas, pequeñas, grandes. Está bien que se salven y tenemos que apoyarlas porque son fuente de trabajo para nuestro país. Pero lo que no entiendo es que se puede ocupar la plata de los trabajadores para eso y no se les pueda permitir claro. a los trabajadores usar su plata para salvar su casa, por claro. ejemplo. Me parece de verdad de eh, una ceguera completa y de una insensibilidad absoluta. Y además renegar de algo que siempre se ha dicho, que los ahorros de los trabajadores son de ellos. Son de las, claro. Ahora, senadora, nosotros queremos tomar el pulso a la calle Nosotros queremos saber qué es lo que está pasando ¿Qué le parece a la gente este paquete de medidas para la clase media? Una clase que ha sido tremendamente postergada y olvidada No de ahora, nosotros lo venimos hablando hace uno o dos años sí. Que siempre es la clase que paga los impuestos Que está hasta el cuello con el IVA Y no recibe absolutamente nada de parte del Estado de regreso Queremos tomar el pulso a la calle con nuestro periodista Ignacio Oliva Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Hola Julia, los muchachos, gusto de saludarlos Después de tanto tiempo de teletrabajo Estamos acá, de nuevo en las calles Específicamente acá en el centro de Santiago eh, Pasaje Puente con Santo Domingo Pasemos a revisar un poco de imagen en vivo Antes de entrar al debate de la ciudadanía Harta gente, harta eh, afluencia de personas sí. caminando por este punto del sector de la comuna de Santiago, eh, es una zona que está cerca del mercado central cerca del metro eh, Calicanto también de Tirso de Molina, por ende es una zona donde hay harta afluencia de personas, estábamos como ustedes bien, lo estaban haciendo en el estudio debatiendo esta vez acá con la calle con la gente que nos hemos encontrado, está la señora Elizabeth, el señor Raúl y el señor Rodrigo quienes nos han comentado de su situación actual, ellas son personas que han sido afectados por toda esta situación situación de la pandemia, eh, vamos a instalar comunicación ahora con la ciudad de Elizabeth, ella eh, trabajaba en calzado en una tienda de retail, eh, la empresa se acogió a la ley de protección del empleo, ya lleva tres meses recibiendo el sueldo de su AFC, eh, sin embargo, ¿qué le parecen estas nuevas medidas de protección de la clase media? Usted me decía que a lo mejor no estaba tan desacuerdo, finalmente es eh, seguir endeudándose para más adelante, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Al menos yo no he tenido más que la cesantía, ese es el beneficio que tengo, que esa es mi plata. Y las otras que dijo el gobierno ayer, eh, me parece que no, porque nos vamos a endeudar, pues si ya están tenemos cuenta. eso deberían parar el retail que nos cobrara, que se congelara un poquito, unos tres meses, una cosa así, las cuentas. Y después volver, porque... Pero me parece que no es muy buena idea. En su caso, esos créditos blandos son cerca de eh, 650 mil pesos mensuales que se puede recibir eh, para pagarlo más adelante. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? A lo mejor eh, es pan para hoy, pero hambre para mañana. Es que eso lo tendrán que ver ellos. Para mí, yo no estoy de acuerdo con las deudas. Pero para eso están ellos, para que piensen y cómo lo pueden, pueden lograr una cosa más homogénea, porque estamos, ahora estamos muy mal, en realidad, la clase media está muy mal, no tenemos ayuda de nada. bueno Ahí está la señora Elizabeth, muchachos. Vamos ahora a hablar con don Raúl. Él trabajaba en la construcción. Lamentablemente la uh. situación se vio afectada drásticamente al sí. inicio de ayuda social, también la pandemia. Lamentablemente varias obras se vieron frenadas y como muchas personas eh, trabajadoras de obras de construcción, lamentablemente, sí eh, se vieron frenadas esta situación y quedaron cesantes en su caso. Don Raúl, ¿cuántos años lleva cesante y qué ayuda ha recibido por parte del Estado? Mire, nosotros de la ayuda hemos recibido solo la caja que dan del gobierno pero eso es una caja que dura, no sé, para una familia de cinco personas, yo creo que uno, unas dos semanas y después ya con eso, ¿qué más y Más encima la gente de construcción no tenemos acceso a nada, porque a ningún beneficio, porque los sueldos son un poco altos, entonces no tenemos derecho a entrar a ningún tipo de beneficio, del COVID ni de nada, entonces eso, eso lo afecta mucho a nosotros. Y, Aparte que tampoco uno puede salir a realizar sus pegas, sus pololos, para pa ganarse unas monedas. Y eso ah. es lo que más molesta. ¿Nacho? Y ahora por el, lo que me explicáis tú del asunto del... del ¿La medida de protección? Sí, del que esa es una medida que no, no, no me gusta porque al final igual tenéis que devolver la plata. O sea que la, una de las soluciones, creo yo, es que de nosotros, de nuestra plata, los, los den eh, lo que corresponde el 10%. Y eso con uno ya se puede manejar, no sé, hacer algo. Pero imagínate, yo vengo a pagar una cuenta ahora, a duras penas, pero la vengo a pagar, porque tengo que ser responsable con mis cuentas. Imagínate que después de, de, los, de los dos millones y medio que, que quiere pasar el gobierno, te tienen que dar, eh, tenéis que pagar cuatro letras de seiscientas y tantas lucas. Imagínate que uno está pagando apenas una letra, por decirte un tanto de 100 lucas. Imagínate si la gente, alguna gente de clase media, que lo va a perder todo, alguna, va a pagar 600 y algo de, de lo que están pidiendo. Imposible. Nacho. Y para terminar el debate, muchachos, para abrir la mesa también para ah, poder dale. dialogar con ustedes, finalmente está don Rodrigo, la tercera persona que se encontraba acá con nosotros, eh, hablando sobre esta situación de este plan de protección a la clase media. ¿Qué le parece a usted de estas medidas? Eh, tema de arriendos, tema de pago de, de, de, de dividendos, eh, también créditos blandos, eh, también protección del CAE, ¿Qué, ¿qué le parecen estas medidas? Lo que te comentaba, se está perdiendo mucho tiempo en plantear alternativas y lo que se necesita es la ayuda urgente eh, hay mucha gente que no está recibiendo apoyo su subsidio de ningún tipo en particular, el año pasado estuve trabajando con mi amigo David Yogananda, eh, que tiene la Fundación Academia Urbano acá en el centro y los pintores eh, no están protegidos en ese sentido desde marzo que no pueden trabajar. Es un gremio que no está recibiendo apoyo. Se organizaron en ACU Chile Artistas Callejeros Unidos y ahí están viendo si pueden conseguir algún apoyo a través del Ministerio de Cultura. El, yo quiero de, decir que el tema de la cultura en Chile está muy alicaído por todas estas También. situaciones. Y tenemos que establecer prioridad a nivel país porque resulta que todo se está llevando con malas políticas que finalmente pueden ocasionar un peligroso mm. y potencial estallido social 2.0, el cual Exacto. estamos monitoreando eh, desde fuera de Chile. Sí. Sí, Muchachos, le damos la palabra a un Sí, estamos aquí escuchando a, a Raúl, sí. a Rodrigo, a Lisa. Y la verdad es que gracias, gracias eh, un, poco, un poco lo que plantean ellos Es básicamente lo que estamos claro, justo conversando la figura... Hay que devolver la plata La figura del Estado prestamista A mí me gustaría estar a la senadora Rincón con nosotros todavía Sí ¿Está con nosotros. Sí. senadora? Sí. ¿Cuál es la real solvencia del Estado de Chile? Porque la verdad es que la verdad es que el relato que existe es que eh, el Estado de Chile durante los años 90 por responsabilidad fiscal, con la llamada regla fiscal, por buena administración además de los de los gobiernos de, de su coalición, generaron reservas importantes que permiten hoy día a Chile tener bonos soberanos en los Estados Unidos y en otros eh, digamos instrumentos financieros internacionales. Si un país tiene reservas, si un país ha ahorrado a costa, digamos, de ajustes fiscales durante muchísimos años, uno entendería que este es el momento de invertir en la gente, en un momento que estamos viviendo y que se produce una vez cada 100 años. Pero por otra parte, desde el gobierno se habla de la responsabilidad fiscal, de que Chile es un país que no tiene recursos infinitos y que evidentemente al no haber gran cantidad de recursos hay que focalizar lo más posible la ayuda. La pregunta es súper directa. Yo creo que a la gente le quede súper clara la verdad, eh, eh, senadora Jimena Rincón, desde su óptica. ¿Cuán solvente es el Estado de Chile para invertir en su gente durante esta pandemia? Para invertir, no para prestarle plata. A ver, eh, creo que es importante decir que el nivel de, de endeudamiento de nuestro país en comparación con los países de América Latina e incluso con países eh, de la OSD es bajo. Y por lo tanto, uno puede ir mirando además lo que han dicho expertos, no yo, sino que lo que han dicho los que se dedican a revisar los números, la, las cuentas fiscales, el balance de nuestro país. Sin lugar a duda nuestro país tiene, y lo ha dicho el Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, donde hay economistas de, de muy importante prestigio. Chile tiene espacio como para poder... Eh, apostar eh, más por su gente pensando en lo que tú bien señales estamos en un caso que es eh, único, excepcional, extremo eh, y que es una pandemia por lo tanto tenemos que eh, salirnos del círculo tradicional mirar eh, esta situación y ver qué medidas eh, tenemos que eh, aplicar para apostar por nuestra gente, por la ciudadanía si el Estado de Chile apuesta por eh, dar liquidez a las compañías de seguros yo no entiendo por qué no puede apostar por dar liquidez a las familias del país más aún cuando las familias tienen ahorro en sus cuentas y perdonen que vuelva al punto pero eh, el gobierno está tramitando un proyecto hoy día en el parlamento en el senado que permite que las AFP pongan la plata de los trabajadores en empresas sin calificación de riesgo les está bajando todas las barreras ¿Cómo? y por lo tanto si a esas empresas les va mal la plata se esfumó se fue y es plata de los trabajadores no es plata de las empresas. ¿Por qué entonces no apostar y no permitir que los trabajadores tengan primero la posibilidad de retirar parte de sus ahorros en esta situación crítica de pandemia y dos, no tengan la posibilidad de poner a resguardo sus recursos en una cuenta que Ahora no Ahora también, tiempo. senadora, durante, lo, durante, día... durante los gobiernos de la concertación tampoco se hizo ni un cambio respecto de las reglas del juego de los fondos de, los no, no, no, de no. pensiones. Lo, lo que te estoy diciendo yo es más grave. Aquí se están relajando las normas de seguridad, de pero, pero, de pero, no hubo no, es que no hecho ningún cambio. Pero senadora, durante los gobiernos de la concertación y antes del movimiento no más AFP, no hubo ningún cambio estructural al modelo de AFP que hubo, había desde la dictadura. Entonces tampoco, tampoco digamos que algún sector político se comprometió con el tema antes de la marcha de, de, de las no más AFP en la calle. Mm. A ver, eh, do, dos puntos respecto de aquello. Uno, hubo un cambio estructural que si no se hubiese hecho en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, hoy día, las pensiones serían más que miserables, que es el plan eh, básico, no sé, las pensiones básicas solidarias y la corte provisional solidaria, que permite pagar pensiones mucho mejores que las que se podrían pagar sin ella. Y segundo, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, yo era ministra eh, del trabajo, yo terminé renunciando por las miradas diferentes de cómo teníamos que enfrentar este tema. Entonces, no, no puedo responderte más. Creo que por eso faltó se lo pregunto, porque su, yo sé entender yo que porque que usted hacer dejó su cargo, y es parte de las peleas que estoy dando hoy día. Yo sé que usted dejó su cargo precisamente porque había sectores de su gobierno en ese momento que no querían hacer modificaciones estructurales al sistema de fondos de pensiones, yo lo sé. Por eso se lo pregunto. Y por eso te respondo. Yo <risa> estoy dando esta pelea desde hace ya algún tiempo. Eh, de hecho, con el doctor Patricio Vaso. Tenemos una propuesta que aborda justamente el tema de las pensiones del 3.500 del sistema de, de pensiones de AFP y eh, que es distinto eh, y complementario, por cierto, a lo que se está pidiendo de crear un sistema mixto donde están las cuentas individuales, pero también existe un, eh, una cuenta solidaria o un sistema solidario. Bueno, es una discusión que está abierta. Yo no sé si en un gobierno de otro color político se hubiese liberado ese, ese ese porcentaje que se está pidiendo. Si usted fuese presidenta, ¿hubiese auspiciado un proyecto de ese tipo? Con todo lo que conozco el tema, con todo lo que he estudiado, con la angustia que viven las familias eh, y en esta situación excepcionalísima, creo que es lo que corresponde hacer. Eh, seguir agobiando a las familias de nuestro país seguir exponiéndolas a que pierdan su casa, lo que va a significar una una vejez absolutamente indigna, me parece que es una irresponsabilidad completa. Así que créeme mm. que si yo hubiese sido presidenta, esta, este tema estaría en discusión eh, abierta en el Parlamento de Nuestro País. Mm. Ahora, senadora, dentro de las medidas eh, ya vamos a estar analizando lo que pasó hoy día en el Congreso con el tema del de retiro del 10% de los fondos, de la AFP, hoy día. Eh, pero yo quiero volver al tema de la proposición de eh, el gobierno para ir en ayuda de la clase media, la eh, postergación del crédito hipotecario, el subsidio de arriendo, este famoso crédito costo cero, y también, por supuesto, lo que tiene de relación a la educación superior, que las familias que no solicitaron crédito ni gratuidad ni nada, hoy día se un proceso excepcional de postulaciones para el 90% más vulnerable de estudiantes sin becas, crédito ni gratuidad para poder tener el famoso CAE del Estado pero acá yo quiero volver a un tema en vez de darle a los trabajadores la plata que es de ellos que ellos han juntado a través de su fondo de pensión la NFP siendo afiliado Acá estamos diciéndole a los trabajadores que les vamos a prestar plata, pero que a lo largo de cuatro años nos tienen que devolver esa plata. Está bien, si yo estoy en Dicom puedo obtener ese fondo, está bien, tiene una serie de ventajas que no me van a cobrar intereses. Pero si yo soy de la clase media, estoy en deuda, tengo mi tarjeta reventada, ya le debo a la banca, le debo a una casa comercial la verdad es que seguir aumentando esta bicicleta a un crédito no es una solución real para ese segmento de la clase media, porque al final esa plata la tienen que devolver hoy o en cuatro años más, da lo mismo pero esa plata se devuelve Senadora Efectivamente, te escucho bien lejos pero creo que entendí tu, tu pregunta efectivamente no se entiende la lógica del gobierno de eh, para ayudar a una familia eh, que está endeudada endeudarla sobre esa deuda no se logra entender, mm. más aún cuando esa familia tiene ahorros, los ahorros son de ella y por lo tanto necesitamos que pueda disponer de manera simple, fácil, directa de ese dinero. No se entiende porque el Estado, que es el que va a hacerle ¿no es cierto? el préstamo, eh, porque según lo que dijo la voz era el día de hoy, no es un crédito, es un préstamo, sí. eh, le va a cobrar eh, y le va a cobrar eh, si no lo paga. La pregunta es: eh, ¿le va a cobrar con intereses, con reajustes? ¿De qué monto? Claro. Eh, y si no los paga, va a ser como cuando no pagas ¿no es cierto? tu dividendo de la casa, eh, tu, tu contribución de la casa. Que te van a, a tal punto que puedes llegar a perderla. Que te llega la orden de embargo? Es muy complejo el tema y creo que es hora? importante que se pongan las cartas sobre la mesa. Una ¿sí? pregunta: una pregunta. Eh, me, me gustaría entender un poco el fondo del por qué. A la negativa de entregarle a la gente el 10%, porque si en el discurso la plata es de los trabajadores o es de cada uno de los cotizantes, de los que somos cotizantes en el sistema, y la hemos juntado mes a mes por ley, ¿por qué yo no puedo acceder a ese dinero? ¿Soy dueño de la plata o no soy dueño de la plata? ¿Tengo derecho sobre esa plata o no tengo derecho sobre esa plata? ¿Cuál es la, cuál es el, la piedra de tope para entregar ese 10%? Mira, yo creo que, que claramente aquí estamos en, en una discusión de fondo que no se quiere transparentar. Sí. Eh, los recursos se dice que son de los trabajadores, eh, pero a la hora de la verdad eh, no son de ellos, son de la FP. Eh, y en realidad no de la FP, porque la FP es un mero administrador de estos recursos. Son del mercado de capitales, son de las empresas, quienes usan eh, y gozan de los recursos que todos los trabajadores le ponemos todos los meses al sistema eh, entonces eh, todo este discurso de que es pan para hoy y hambre para mañana eh, se cae completamente porque una persona que hoy día está a puertas de perder su casa la estamos condenando a la pobreza claro. una persona que hoy día no puede pagar los eh, estudios de su hijo la estamos condenando a la pobreza una persona que hoy día no puede enfrentar los gastos de alimentación de su familia la estamos condenando a una situación de desesperanza completa. Senadora, Entonces, yo no entiendo este discurso doble de, de, de quienes hay, dicen hay, hay varios que argumentos, no se pueden tocar. Sí, me gustaría me gustaría poner los argumentos del gobierno ya que no tenemos ahora en, en, en, en el estudio ni tampoco en, en, en móvil a alguien del gobierno para, para poder mirar bueno. también los otros argumentos, ¿no? Primero, hay un, hay, un, hay un argumento legalista, que el decreto, el famoso decreto de principios de los años 80, da una propiedad condicionada. Es decir, son tuyos, pero solamente con un uso definido, que es el retiro es. una vez que claro. tú te jubilas. Eso está escrito en la ley. Por lo tanto, hay un elemento que tiene que ver con el respeto a ese decreto ley. no Sí, ese pero es, el primer es una elemento. ley y la ley se cambia. Exacto. No, yo estoy solamente puntualizando los argumentos sí, para no tener una discusión que ¿En qué se sustenta? Partial. En segundo lugar, el ministro Briones este fin de semana dio un completo, eh, digamos, análisis en una entrevista en el diario de la Tercera, donde dice que... Eh, efectivamente se van a dañar aún más las pensiones Que ya son muy malas, que ya son pensiones de hambre Van a ser más de hambre aún Bueno, uno esperaría que de aquí a unos años más Esos trabajadores sean objeto de otro sistema de pensiones Exacto. Porque se supone que lo, estamos, lo queremos cambiar, digamos Al menos esa es la promesa Pero bueno, ese es un segundo elemento no Y en tercer punto, y que a mí me parece que la senadora ahí tiene razón Que tiene que, haber, tiene que ver con una discusión oculta Primero, ¿dónde están esas platas invertidas? Claro. ¿En qué empresas están invertidas? Porque finalmente lo que pareciera desde el ciudadano común es que no es que se quieran proteger necesariamente los fondos eh, para garantizar el ahorro, claro. sino que no se quiere poner en riesgo el mercado de capitales. ¿Es o no así, senadora? A ver, eh, según la, la constitución política de nuestro país, la que nos rige hoy día, eh, los eh, recursos deberían entenderse como de los trabajadores. Pero la jurisprudencia, en reiterados fallos, ha dicho que están destinados a fines previsionales. Eso es lo que tú muy sí. bien relatas, ¿no es cierto?, respecto de lo que dice el, el decreto ley 3500, que es la ley que consagra el sistema Exacto. de pensiones hoy día en nuestro país. Y eh, por lo tanto, eh, eso es eh, el marco ¿no cierto?, de la cuestionada constitucionalidad que hoy día tenemos. Sin embargo, eh, es eh, importante decir que pese a aquello, el Tribunal Constitucional ha hecho vista gorda de esto y eh, no puedes disponer de tus recursos pese a ¿no cierto que son tuyos. Y respecto de dónde están invertidos estos recursos, eh, para tomar nota, el 30% de ellos están invertidos en la banca de nuestro país. Eh, banca que le presta a los trabajadores recursos eh, para comprar sus viviendas muchas veces o para inversiones o para lo claro. que sea. O sea, te prestan tu propia plata, mucho, para que usted lo diga en fácil. Te presta, exacto, te prestan tu propia plata, ah. pero te la prestan a un que te cobran interés, interés mucho mayor exacto. de lo que les renta esa plata a los trabajadores. Entonces, Ahora, si perdón, dice, este es como senadora, dólares, el argumento ¿no? del ministro Briones que dice que eh, tomar ese camino significa disminuir aún más las pensiones futuras, para usted es una, un argumento que tiene sentido porque en realidad hoy día el tema de las pensiones es muy sensible. ¿Usted cree que puede Mira, haber un daño a las pensiones futuras si hoy día retiramos parte de ese, de ese fondo o al menos nos hacemos un autopréstamo, como lo hacen, por ejemplo, muchos países eh, en Europa? Cuando tú miras lo que está haciendo Australia, por ejemplo, eh, respecto de aportes a las personas, uno dice: de verdad, estamos en un mundo, que, en un país que no logra atender la dimensión de la situación que están viviendo las familias. Yo no comparto con el ministro esta afirmación porque la verdad es que solo si cambiáramos algo que yo he venido peleando y que hemos logrado cambiar así un poquitito después de mucha insistencia con el presidente, que es la forma de calcular la tasa clínica del retiro programado, donde hemos mejorado las pensiones. Si nosotros hiciéramos solo un sistema distinto de cálculo, que no protegiera a las compañías de seguros, sino que protegiera a los trabajadores, la verdad es que las pensiones serían inmediatamente mejores que las que estamos pagando. Eh, y respecto de que hoy día serían si hoy, hoy día retiran plata las pensiones serían miserables el día de mañana Exacto. la verdad es que la, la pregunta es al revés ¿qué hacemos hoy día con las personas que hoy día no tienen cómo defender su vivienda y si claro. la pierden, claro. su vejez va a ser absolutamente miserable y eso es algo que el ministro no responde Senadora. Exacto. Eh, hoy se está llevando a cabo la discusión. Eh, tenemos el voto a voto, los parlamentarios por el retiro del 10% de eh, la FP. Y quien maneja todos los detalles es Germán Schisler. Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Hola, Juli. Hola, José Antonio. Bienvenido. Hola, mi Eduardo. querido amigo. ¿Cómo le va? Tal? Hola, mi perrito. ¿Cómo estáis? Bien, Todo bien. Aquí estamos. Lo estoy viendo a usted y además estoy viendo el canal de, de la Cámara. Un se está eh, llevando a cabo, eh, dentro de muy poco, la votación de los parlamentarios para eh, llevar a trámite legislativo el retiro de los fondos de la AFP. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, eh, desde la semana pasada, en la Comisión de Constitución... Distintos parlamentarios de todos los partidos políticos están eh, discutiendo la factibilidad justamente del retiro de los fondos de la AFP, con argumentos a favor y con argumentos en contra. ¿Ya? A favor, principalmente de la oposición, en contra de diputados de eh, gobierno. Hoy, el ministro de Hacienda, y dijo que esto era pan para hoy y hambre para mañana, ¿Se dando a entender justamente que no cuenta este proyecto con el respaldo del gobierno, también lo dijo la ministra del trabajo, pero independiente de lo que opine el gobierno, serán los diputados en la comisión de constitución los que tendrán que votar, y eso va a ser en minutos, Perfecto. minuto a minuto está eh, eh, hablando de Bárbara Figueroa. Figueroa, ¿no? en estos momentos en representación sí, en de la central unitaria de trabajadores y eh, si los parlamentarios en la comisión de constitución votan y acogen este proyecto posteriormente pasa a discutirse en la Cámara de Diputados. Escuchemos un poquito, escuchamos es Perfecto. dice eh, Bárbara Figueroa. El sistema chileno adolece de varios, de varios puntos, entre ellos destacamos particularmente aquellos que tienen que ver con el convenio 102 y la recomendación 102 de la OIT, que a nuestro juicio es un elemento fundamental. No podemos garantizar hoy día en las actuales condiciones una pensión básica universal y que tan sensible ha demostrado ser estas políticas de universalidad en el marco de la crisis y pandemia que estamos enfrentando y por lo tanto un piso para todos los chilenos debiera ser que se pague con recursos estatales al menos el monto equivalente a una o dos líneas de la pobreza cuestión que lamentablemente no está garantizada con el documento que conocemos hoy día si uno mira lo que ocurrió hasta la hoy teníamos la presidenta de la Central Unitaria de los Trabajadores no es muy Figueroa todo esto que estamos discutiendo yo no sé por qué el gobierno independiente de los argumentos en contra que el gobierno tiene respecto del mecanismo ¿Sí? La gente en su casa, que ah. es un poquito más grande o que tiene más años, recordará nuestras antiguas cajas previsionales, donde uno cada tres meses podía hacer retiros mm. llamados autopréstamos. Claro. Ahora, eh, la diferencia es que en ese momento se ahorraba un 20% de tu sueldo y ahora estamos ahorrando solamente claro, un 10%. Claro. Pero el mecanismo del autopréstamo, que es el que sigue Australia sí. y sí. prácticamente todos los países de la mancomunidad... Empezando por la Gran Bretaña, donde tú retiras... Parte de tu, de tu fondo ¿Sí? para fines específicos y luego tú mismo los devuelves con una sobrecotización en el futuro. Perfecto. O sea, tú te haces un préstamo a ti mismo. Ese es el mecanismo que ha ocupado Australia, Nueva Zelanda, gran parte de la Gran Bretaña, parte de Escocia también, eh, eh, donde tú efectivamente tienes una propiedad sobre tus fondos aún mayor. El decreto al cual hace mención la senadora, y que es el decreto de creación, el llamado decreto de Piñera, de José Piñera de del ¿Sí? los 80, habla de esta propiedad piedad condicionada, donde claro. tú tienes estos fondos, pero se impide su retiro, eh, a no ser que el fin sea eh, financiar tu jubilación. Perfecto. Solamente hecho y creado para Exacto. ese fin. Es como cuando, cuando los papás te abrieron una cuenta de ahorro y tú y tenías cuatro años. No podías, no podías tocar esa plata. La plata es tuya, pero no la podías tocar. Una cosa Hasta nada. los 18. Hasta los 18. Claro. Claro. Bueno. Me gustaría preguntarle a la senadora, porque esto. Oye, pero. ¿cómo? Esto es precisamente en la Comisión de Constitucionalidad del Senado. ¿Cómo es el trámite? ¿Qué es lo que viene ahora? Porque de repente uno dice, oye, se está discutiendo en el Congreso el 10% de la AFP y si uno se hace ilusiones. ¿Usted nos podría explicar un poco el contexto de esta discusión? Senadora, no sé si alcanzó a escuchar la A la Julia. escúchale cómo está en la casa. Claro, está en la julia. casa de la Juli. Ya, repítele tú, Edu. Sí, tiene que ver un poco con qué, qué es lo que está sucediendo, cómo es el contexto de lo que está pasando, qué es lo que viene a continuación, qué es lo que se está planteando, cómo va a correr a ver, la tarde, en el fondo. En, en lo que ustedes están viendo ahora, porque yo lo tengo, estoy aquí en paralelo a usted, es la sesión de trabajo del Senado que reanudó la discusión de eh, la reforma de pensiones. Yeah. Y eh, recién expuso, antes de Bárbara Figueroa, la presidenta de la Central Unitaria Trabajadora, expuso el doctor Patricio Vaso con la mm. propuesta que hemos trabajado nosotros, eh, que es paralela o complementaria del, de la reforma en sí misma del sistema de pensiones. Eh, ¿Qué pasa con el 10%? Lo votó la Cámara de Diputados, se aprobó mayoritariamente, por no decir que unánimemente, y pasa al Senado va a venir toda la discusión de la admisibilidad inadmisibilidad que ya vimos para el postnatal y nosotros en paralelo hemos estado en una campaña en redes eh, hablando de que son nuestros fondos, eh, llevamos más creo que ya superamos las 50.000 firmas la lanzó mi hermano Ricardo Rincón y nos ah. sumamos todos a eso porque creemos que hoy día, insisto, es una situación excepcionalísima donde las familias lo están pasando muy mal, mm. donde las medidas del gobierno no llegan a todos y donde obviamente no podemos negarle a las familias que puedan ocupar parte de sus ahorros en estas circunstancias que son excepcionales. Porque si no, claro. vamos a obligarlas a entrar en pobreza y creo que eso no corresponde, de sí. verdad. Cuando usted al el senador, Senadora. nos plantea que... que al, al tiro hoy contigo, con Germancito, cuando usted nos plantea que en el fondo te están prestando tu, tu propia plata, a, a uno le genera mucho ruido, te duele mucho cuando no, no llega a de y resulta que la solución es ir al banco Pay plata, lo que y pasa es, es tu plata, figura, con un interés gigantesco. Lo que pasa pero, es que la figura, perdón, la figura de las familias chilenas endeudadas y el Estado de Chile con reservas, claro, con es, ahorros, es, un es una obscena. figura muy fuerte que sí. la, la describía muy bien Daniel Matamala este fin de semana en una columna en la tercera. Decía, Chile es un país que no tiene deuda pública alta, claro. que tiene reservas Así en es. el extranjero, pero sus ciudadanos tienen tasas de que llegan Altísimo. al 70% del ingreso de la familia. Entonces, esa relación es muy incomprensible para la gente. Sí, para mucha gente resulta incluso obscena esa, esa figura. Entonces yo le quería preguntar preguntarle a la senadora, ya que no te hacía eso, te prestan tu sí. propia plata, ¿en, qué, en, en, en ¿es verdad que incluso hay algunas industrias en las que la AFP no puede invertir? Como por ejemplo las eh, autopistas, porque los chilenos podri, podríamos ser dueños de nuestras autopistas. Según yo entiendo, no pueden invertir en todo tipo de, de industrias. ¿Qué me dice de eso, senadora? No. En las autopistas, en las autopistas hay mucho dinero de las fp de hecho, ah. eh, ha sido súper rentable para los fondos. Mm. Pero eh, sí. sí hay límites, sí hay límites a dónde pueden invertir las fp Y una de ellas es que las empresas no sean riesgosas. Y eso es lo que se está modificando hoy día en el Senado, que me parece de verdad un una falta de respeto completo con los famosos discursos de la responsabilidad y aquí le vamos a las empresas de no eh, digamos que no están bien clasificadas en las clasificadoras de riesgo ahora no va a ser necesario que tengan una clasificación ahora, van a poder invertirse las plata de la FP en esas empresas y pueden perder los trabajadores claro. eso no es nuevo pero la, perdón los, los, fondos de pensiones... los afiliados somos nosotros no, no, no, ¿No en... entonces en ese mismo no, las... Lo, los fondos de pensiones estaban invertidos o sea, por ejemplo sentido... en empresas como La Polar Senadora. Sí, Por efectivamente. Ejemplo. Claro. Sí, claro. se clasificó ahora son como más riesgosa. no riesgosa. Que se clasificó en esa época como no riesgosa. La normativa es súper rigurosa hoy día, la estamos eh, liberalizando y tal como dice Julia, es impresentable, ¿no es cierto?, que eh, nuestros dineros se puedan invertir en empresas de alto riesgo que no tienen clasificación de riesgo, mm. que no tienen ninguna mirada de filtro y claro. nosotros los trabajadores no podemos retirar nuestra plata. Si tú estás cesante, es si que tienes plata en tu cuenta, lo lógico es que puedas disponer de ella. Claro. Eh, y no parece lógico que se diga, ¿saben que Las empresas ni siquiera las vamos a clasificar, van a poder invertirse las plata de la FPI. Si pierden y si les va mal, miraremos para el techo, como ha pasado en el pasado, ¿no es cierto? Y los que pierden son los trabajadores. Una completa inconsistencia. Perdónenme que, que, que utilice el siguiente término, pero acá el chancho está mal pelado. Sef. O sea, acá el chaval está mal pelado desde el <risas> principio. O sea, no puede ser que nosotros, los afiliados, seamos los que perdemos cuando la el administradora de fondos de pensiones hace una mala inversión. O sea, bajo esa perspectiva, ¿qué es lo que podemos esperar si es que esto se aprueba finalmente en el Parlamento? Que se puede invertir en cualquier empresa eh, que puede ser muy riesgosa y que finalmente perdamos aún más plata de nuestro fondo de pensiones. Entonces, Y por otro lado te dicen que no, que traer los capitales es muy complejo, hay un costo enorme, es súper difícil pasarte tu 10% de tu plata. Oye, y hay senadores que con una tupé impresionante, como el senador alemán dice: le vamos a pasar plata a gente que no le necesita. Eh, oye, el que necesite que pueda retirar el 10%, Exacto. el que no, qué bueno, qué fantástico que el lo que deje ahí hacerlo. instaladito para cuando sea viejito, el que, el que necesite, no el que quiera, el que lo necesite realmente. Hoy día, pasarle un crédito a una persona que ha vivido en la bicicleta durante los últimos Seis meses, porque esto no es de ahora esto viene, muchas sí, pues familias sí de la clase media vienen tremendamente afectadas desde el estallido social ya son nueve meses entonces pasarle un préstamo darle plata, decirle ya el costo cero sí, bueno, tiene su punto mm. pero hoy día aumentarle aún más la bicicleta, cuando más encima ya te están llamando porque no pagaste las contribuciones que tienes que pagarla cuando ya te están te dicen, oye, pero tú si tienes un pequeño negocio, divide tu impuesto anual, el formulario 22, en dos cuotas ya, fantástico. Lo divide. ¿Y qué pasa? Tu, tu devolución de impuesto personal no te la entregan hasta que pagues todo. Claro. Entonces finalmente ese microempresario Queda atado de mano igual O sea, eh, llegó el momento de empezar A tomar de verdad eh, En serio este Julia, tema La clase media qué? hace mucho la... tiempo La vienen dejando de lado, la vienen pateando en el suelo La comen con interés Las casas comerciales, los bancos El Estado Porque acá el Estado no está haciendo ningún sacrificio ¿ah? Con la Tesorería General de la República No me vengan con cuento, acá no te han bajado Ni las contribuciones, ni los intereses de las contribuciones, no. nada Absolutamente nada. Entonces acá el Estado nos está desangrando. Acá el Estado sigue recaudando como loco porque papá fisco nunca pierde. Bueno, De hecho, eh, de el, hecho el, como dato, eh, hubo una, un reavalúo fiscal de los predios eh, rurales eh, que en algunos casos llegó al 400% y hemos tenido sucesivas reuniones con senadores de todos los lados, con eh, el Ministerio de Hacienda, con el, la, la Tesorería, con Impuestos Internos y eh, hay muchos eh, pequeños agricultores que por esta retasación no van a poder acceder al beneficio de la claro, claro. No, y Germán. no hay respuesta de parte del gobierno. Germán. Sí, yo escuché a la vocera de gobierno que dijo que si después de los cuatro años eh, quien accede a este préstamo blando de, de hasta 2.600.000 pesos y no puede pagar porque no genera ingresos eh, suficientes a los que tenía antes se condona la deuda. Por lo tanto si hay un esfuerzo del Estado en el sentido de que si alguna persona no puede pagarlo será el Estado en definitiva quien tendrá que asumir Ojo Germán, que no están tan así. Es el préstamo de la plata. Eso, yo también eso, escuché eso, lo, yo lo mismo escuché de la vocera. De la, de la vocera sí. Yo escuché, mira, lo anoté, dice lo siguiente, si no pueden pagar cuatro años, al condonar la deuda pasa a ser un subsidio del Estado. Pero ojo, que te lo pueden sacar de tus devoluciones de impuestos de todos los sí, años anteriores. con retenciones. Sí, estamos de acuerdo, sí. Se saca a través de justamente la, de, de la devolución de impuestos, de, de, de, de retenciones. Claro. Eh, ahora bien, eh, ¿cuál es la otra opción? Porque ninguna parece ser la opción eh, ideal eh, para todo para que... toda la población, ni, tam ni tampoco el préstamo del de 10% de la AFP. Porque quiero decir que no es que... tampoco el ideal? Porque hay muchas personas que si retiran el 10% de la AFP van a retirar 500 mil pesos. Y no les va a alcanzar esa... para vivir los próximos meses de pandemia con 500 mil pesos, porque el 10 de sus fondos no le da para más, porque simplemente tienen 5 millones ahorrados o 10 o menos. Entonces, cuando uno pone sobre la balanza retirar el 10 que equivale por dar una cifra a 500 mil pesos versus 2.600.000 millones mil, da y alcanza mucho más para vivir y pagar los compromisos ese monto, pero ninguno es el ideal porque te están endeudando, entonces claro. eh, no sé cuál cuál es eh, la fórmula o si se pueden eh, implementar es que los fondos le bicicleta. pregunto a la senadora, porque es tan defensora pero también pasa, del retiro de los fondos Oye, lo que pasa es que no mezclemos peras con manzanas, porque probablemente a esa persona que podría retirar 500 mil pesos, la ayuda del gobierno hoy día es una gran ayuda pero hay otra familia que 500 mil pesos no es nada para el nivel de deudas y compromisos que tiene porque tenía trabajo, tenía un emprendimiento, tenía y tiene que mantener eh, ciertos compromisos como, por ejemplo, el, el pago del dividendo de su casa. Y con eh, la ayuda que le da el gobierno no le alcanza. Y eh, al prohibirle retirar el 10% de sus ahorros, lo que estamos le es que, sorry, no puede retirar la plata porque esa plata es para su vejez futura y no puede generar una situación de... Pero le estamos diciendo, ¿sabe que Va a perder la casa. Y estamos entonces generando una precariedad igual, porque no hay nada más importante para un adulto mayor que Ahí está la constelación de los dividendos, senadora. No, porque tiene que tener un solo 29 días de atraso. Y si tiene más de 29 no, días sí. de atraso, no accedes al beneficio. Evidentemente entonces, que eso habrá que, habrá que mirarlo, porque hay mucha gente que, que ya tiene deudas más de un mes y no va a poder acceder. Exactamente, Ahora, yo lo esperaría decía que Julia. los diputados y los senadores negocien y extiendan ese plazo de, de, de la deuda si a, si a fin de cuentas eh, no, cuando se presenta un proyecto, no después va no, una negociación no. y hay que tirar el chicle. Cuidado eso no está dentro de un proyecto de ley eso es parte de un acuerdo con la banca no hay proyecto de ley para eso. Eso fue como a la buena onda. Pero, lo, lo que sí, el proyecto de ley que nosotros tenemos mm. para la postergación de los seis meses no ha querido ser apoyado por el gobierno. No, y ha tenido no. todo tipo de trabas mm. por parte del de gobierno en la parlamentarios de gobierno. Entonces no nos ocurre, engañemos entre nosotros. No, la, la asociación de bancos nunca pero, ha estado de acuerdo con ese proyecto porque dice que aprobar un es. proyecto de ese tipo es... Eh, quitarle liquidez al sistema financiero, porque esta postergación de créditos, primero es con aval del Estado, sí. y en segundo lugar, uno en muchos de los bancos termina pagando ese crédito, esas cuotas al final, no es claro. un regalo, no es una condonación. Claro. La propuesta de la oposición no. era finalmente condonar parte de ese plazo, correrlo, pero sin ningún tipo de aval fiscal, y bueno, evidentemente la asociación de bancos dijo eh, no podemos darnos el liquidez al sistema financiero entendiendo que la mora le cuesta mucho más a los bancos que una postergación de, de, de los créditos pero pero lo que a mí me, me queda como en la, en la cabeza de toda esta discusión senadora es, es y también eh, eso eso aplica para el gobierno y para la oposición ¿eh? es la incapacidad del mundo político desde el 18 de octubre hasta acá de haber entrado en los detalles en los debates de fondo porque venimos hablando de hace cuántos meses de, de modificar el sistema de FP, que el sistema de capitalización individual y de ahorro individual es insuficiente, que teníamos que crear un ente colectivo de ahorro, que necesitamos un sistema de seguridad social. Si hoy día, si hoy día, después de meses de lucha en la calle, tuviésemos un sistema integral y completo con todos los parámetros del sistema de seguridad la social de la OIT a nivel internacional, probablemente podríamos esperar mucho más de nuestro sistema de pensiones. Lo que pasa es que el sistema de pensiones, por anga o por manga, no da porque ...voluntad política de cambiarlo desde, desde que la gente salió a la calle para reclamar una modificación. Es, es importante hacer ciertas precisiones. ¿eh? El, el proyecto de ley del gobierno, eh, que está hoy día se retomó la tramitación y eso es la sesión que ustedes mostraban hace un rato atrás, mm. eh, va a tener efectos eh, en 20 años más, para que seamos transparentes con las cosas que discutimos. Lo que nosotros hemos sí. trabajado con un grupo de expertos eh, y que además se han sumado eh, el senador Chaguán, el senador David Sandoval, el senador Alfonso Burresti, eh, significaría una corrección del sistema del decreto ley 3500 con efectos inmediatos. Y eso significa obviamente tocar eh, ciertos intereses partiendo por los intereses de las compañías de seguro. En Chile tenemos siete FP, cinco son de compañías de seguro. Y obviamente eh, hay que romper huevos. Si queremos hacer las cosas en serio, tenemos que romper huevos. Para hacer tortillas hay que romper huevos. Y eso es parte del debate que hoy día espero se haya instalado en la Comisión de Trabajo con la exposición de Patricio Vaso. Y tenemos además reuniones con las autoridades para ir a exponer este, este tema que vamos a hacer pública una vez que suceda en estos días. Segundo, eh, decir que... que, que, pasa es que estas materias son materias súper eh, difíciles de abordar porque eh, son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República o Presidenta. Segundo, tocan intereses. Yo quiero decirles que según eh, los datos que existen y son transparentes, la renta variable, vale decir, la de más riesgo hoy día en nuestro país, representa 65 mil millones de dólares, de un total de casi 200 mil. Y con la modificación que el gobierno está haciendo, puede llegar a aumentar... Eh, a una cantidad de verdad importante afectando la volatilidad de los fondos de pensiones y afectando y pudiendo perjudicar a los trabajadores y nadie habla de esto, ¿por qué? porque son temas complejos, porque tienen muchos intereses detrás porque eh, no se entienden fácilmente, pero son defecto inmediato en la ciudadanía y yo coincido contigo no se ha querido tocar el tema, es verdad no, y cuando no, no, no, algunos claro. lo ponemos, recibimos eh, descalificaciones como que somos populistas, que somos irresponsables, que no sabemos de economía. Perdón, a esta altura esto la verdad es que es súper simple. O estamos dispuestos a entender ¿senadora? que este es un sistema que tiene que dar seguridad a los trabajadores o la verdad es que pongámosle cantado a este tema y nos sigamos discutiendo. Jolie. Eso es cuanto a la discusión del 10%, del retiro del 10%, la AFP. Pero estábamos analizando este, esta ayuda a la clase media que anunció el gobierno con estos cuatro pilares fundamentales, los créditos blandos, COVID clase media, la postergación de crédito hipotecario con garantía estatal, la ampliación del subsidio de arriendo a la clase media y la ampliación del crédito para la educación superior con un nuevo proceso excepcional de postulación al crédito para estudiantes que no tengan beneficios estudiantiles es insuficiente, usted nos contaba que no estaba de acuerdo con todo ¿hay algo bueno, hay algo que rescate en no. esta medida de que van a Julia. ayudar a la clase media? Nada Julia, para los que no me escucharon al inicio creo que tiene cosas buenas eh, y que beneficia a un segmento de la población sin lugar a dudas pero creo que tiene cosas malas eh, y que tenemos que revisarla. Por ejemplo, y ya tienes ahí tú en pantalla, ¿no es cierto?, los temas. ¿Sí? Eh, el tema uh -huh. del de crédito blanco a la clase media. Uh -huh. eh, la verdad es que vamos a endeudar una clase media endeudada. Ya dábamos los datos, ¿no es cierto?, 11 millones de endeudados, 5 millones o 7 millones de morosos, eh, en fin, y, y la mayoría está en edad, la verdad es que alta. Segundo, el tema de la postergación del de pago de los dividendos, de los créditos hipotecarios, perdón, dividendos, eh, solo para aquellos que tengan 29 días de atraso. Eh, ¿Qué pasa con los que están fuera? Tercero, ampliación del subsidio de arriendo. Solo para arriendos de 400 mil pesos, un aporte de 150. O sea, quedan todos los demás fuera. Y cuarto, y por el meses. tema de, eh, el CAE a los eh, estudiantes. Mm. ¿Por qué no ver qué está pasando con los créditos, perdón, con las ayudas mm. de eh, gratuidad a los estudiantes de nuestro país? Queremos eliminar el CAE y nos inventan otro CAE. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Claro. De verdad, no se entiende en qué mundo viven. ¿Y saben qué sensación me queda? Que los que están pensando estas medidas eh, están haciéndolas desde la comodidad, el calor, el abrigo, desde sus casas. Mm, y no sí. se ponen en lugar de Y ahí le quiero hacer una pregunta, senadora, porque hoy día escuchaba al alcalde Rodolfo Carter que decía: estas decisiones las. ...cuatro paredes, no consultaron a los alcaldes, se nota que son decisiones que están desconectadas de la realidad de la clase media. ¿Usted cree que eso fue el problema de estas decisiones? Mira, hablamos anoche con, con los alcaldes Javier Muñoz de Curicó, Priscila Castillo de Molina, eh, Claudia Díaz de, de San Rafael, eh, Juan Rojas de San Clemente en el Maule, y de verdad nos, nos mirábamos nos ¿no? por, por dar una expresión y decir, ¿de qué están hablando? Este no es el país real. Están levantando ollas comunes, comedores solidarios, eh, situaciones de riesgo para muchas familias. Y salen con este paquete que, insisto, es bueno para un segmento. No digo que no, mm. pero es lento, es engorroso, mm. es complejo. Deja fuera mucha gente. Sí. Y, y creo que la gente se siente, ¿saben que Al final del día, eh, como que la agarran para el chuleteo. Claro. Como que, de verdad, son un número que... Me escribía una, una señora de, de Curicó, le juro que me dio me deja un gana llorar. Niños niñitos maravillosos que cantan. Y me decía, señora Jimena, me consideran de clase alta, mire mi ingreso. Le, me mandaba la foto, ella recibe 100 lucas. Y le negaban el beneficio porque no calificaba por su nivel de ingreso. O sea, ¿qué le decimos a esa mujer que está sacando todos los días adelante a sus hijos? Que son unos cabros espectaculares. Que no, que el Estado no la ayuda. Lo que ocurre sí. es que hay, hay, hay aquí que hablarle con franqueza a la gente yo voy a volver al tema de la solvencia del Estado. Porque cuando uno escucha al ministro Brione o al presidente o al ministro Blumel abordar este tema y a los presidentes de partidos de la oposición, pareciera que ustedes estuvieran hablando de dos estados distintos. ¿eh? De que mm. los, el Estado de Chile tuviera dos caras. Repito la pregunta y voy, y voy a hacérsela a algún personero de gobierno cuando lo tenga enfrente. Porque hay que ser claro con la ciudadanía. ¿El Estado de Chile es o no es solvente para financiar al pueblo en este momento de pandemia? Porque mientras desde la oposición se dice que efectivamente existen reservas y que el fondo COVID de 12 mil millones debería alcanzar para aportes directos a la familia, uno escucha desde el gobierno y desde la cartera de Hacienda que hay que ser tremendamente responsables, que Chile no puede incurrir en deuda pública, que, que efectivamente los fondos tienen que guardarse para más adelante. Entonces, la verdad es que la ciudadanía se queda con la sensación de que no sabe en qué país está viviendo desde el punto de vista financiero. Tenemos un Estado robusto o no, senador Rincón? Yo creo que tenemos un Estado robusto que cuando miramos lo que han hecho otros países como Alemania, por ejemplo, que uno obviamente guarda las proporciones, eh, no es lo mismo dar un, un crédito en Alemania que darlo que en Chile, pero eh, cuando uno mira lo que está haciendo Alemania y que ha comprometido el 35% de su PIB. Eh, y miramos lo que hemos hecho nosotros nos quedamos súper cortos mm. eh, sobre todo en un país que no está endeudado o que está endeudado mucho menos que otros países, entonces eh, yo esto lo he hablado con personas como Roberto Saler ex eh, presidente del Banco Central, mm. nadie podría decir, no es cierto que Roberto es una persona populista o, o que no sabe de lo que está hablando y eh, él que participa en el, en el foro del desarrollo sostenible, justo y sostenible eh, han levantado un documento el mismo día de ayer sobre el paquete de medidas que debieran impulsarse y cree eh, este foro que las medidas eh, que el gobierno anuncia eh, no son oportunas, que eh, no son suficientes y que podría hacerse más y yo creo, y estoy mm. convencida con los números que tenemos que tenemos que hacer más, tenemos que ser audaces porque si Eso no, esto lo vamos a pagar muy caro. ¿Y saben por qué? Porque cuando uno mira lo que pasó en, en, en Europa o en, o en Nueva Zelanda, ellos reaccionaron rápido con medidas súper agresivas y controlaron eh, esta pandemia en un tiempo mucho más corto. Nosotros nos hemos demorado, hemos sido súper laxos en, en reaccionar y no hemos tenido cómo... Eh, abordar la pandemia y para poder abordarla necesitamos medidas sociales y económicas y eso nos ha faltado. Senadora, fíjese que me robó la palabra de la punta la lengua. Audacia. Yo siento, uno no es experto en la materia Pero cuando habla con distintos expertos de distintos colores Se da cuenta de que parece que la reacción es muy poco audaz Es un poquito timorata Nosotros tenemos planteado una pregunta senadora José Antonio, Germán, Juli En Twitter, usted puede participar de la pregunta del día En cualquier instante, en cualquier momento Dice así la pregunta del día ¿Estás de acuerdo con el plan de protección a la clase media? Un 9,9% dice que está de acuerdo Un 90,1% dice que no está de acuerdo Un 90% Nosotros, claro, Cavalini, nuestro editor, me dice Tiene razón, hecho encuestas casi todos los días. Nunca una opción había arrasado tanto. Baliza. Había llegado al 90%. O sea, la gente no es que desconozca las medidas, las conoce, sin embargo, le parecen cortas. Este fin de semana yo conocí el campamento Esperanza en Colina. Bien. Fíjate que no es un campamento que esté consolidado, que lleve mucho tiempo. Está compuesto por gente que tenía una pega, que perdió la pega, que no tiene dónde vivir, mayoritariamente extranjeros, y que terminan viviendo... A la interperie o sea, Con piso de barro Porque no tienen Para pagar pagarle arriendo Entonces la, Cuando se habla De la clase media A mí me da una sensación Una suerte de fragilidad Tan grande o sea, yo no sé Si ustedes han recorrido El centro de Santiago O sea el bandejón central de la Alameda, frente a la casa central de la Universidad de Chile. Lleno de carpa. Diagonal Paraguay, a la altura de la posta central. Sí. Portugal, llegando a Lira. Santa María. Está absolutamente repleto de carpa. Uno entiende que ese fenómeno existe en el país hace muchísimo tiempo, pero de esta magnitud, Julia. Eh. de esta magnitud, la verdad es que mm. no lo habíamos visto, sí, al menos yo contigo, no lo había visto José. en muchos años. Las ollas comunes, la cantidad de ollas comunes, jule, jule que hay. O sea, eso es... Eso es el reflejo más claro y, la, y además fue muy inmediato. Y cuando las joyas comunes aparecen, que aparecen el, muy rápido en la crisis, tú dices, chuta, realmente la gente tiene mucha hambre y la crisis va a ser eh, de hambruna. Hay que reaccionar rápido y empezamos con los debates de los políticos, caramba. No, que para acá, que para allá, que la vuelta, que la... Entramos en un debate en un pantano, me da la sensación. Yo sé que está la senadora en pantalla y que va a tomar la palabra, pero Germán tiene una, una pregunta para la senadora. Sí, senadora, porque esta mañana el ex ministro de Hacienda Nicolás Aguirre dijo que las medidas del gobierno iban en la línea correcta, que había que discutirlas, que había que, que pelear un poquito más, decía, y eh, porque estoy, estoy siguiendo lo, lo que está pasando en, en, la, en la Comisión de Constitución, están presentando varios, aquí, aquí lo tengo, están presentando varios... Eh, papeles en fin, PowerPoint, está hablando Matías Walker, el diputado Soto, en fin, eh, eh, René Zafirio, está bien, bien eh, candente el debate. Tildaron de arrogante al ministro Briones, de panfletero, no. Briones le respondió también, eh, y el ministro de Hacienda dijo que había que aterrizar eh, el tema de, eh, de, los, de los fondos AFP a la clase media, que se piensa que la clase media tiene muchos fondos, eh, en, su, en, su, en su cuenta individual, y no es tan así claro. eh, ¿qué opina usted respecto a eso que dice el Ministro de Hacienda de bajar las propuestas a la cancha para hablarle a esa clase media que eh, no tiene los 50 millones que muchos dicen existen en estos fondos eh, ¿qué responde usted a eso? senador? Yo le respondería que bajemos la, la, el debate a la, a la calle mm. a donde están las personas de carne y hueso eh, que dejemos, por favor, eh, este debate de, de academia, de salón. Estaba mirando aquí una ayuda solidaria que estamos tratando de levantar en el Maule. Eh, tenemos más de 80 comedores solidarios, en, ni siquiera en todas las comunas, son 30, estoy aquí contando 10, con más de eh, 10.000 personas que están en situación completa compleja, muy compleja. Entonces, por favor, ¿de qué me están hablando? el país de carne y hueso es un país absolutamente distinto al que muchas veces eh, nuestros economistas debaten, en una, no todos por cierto algunos, en una sala en una sala de reunión hoy día en Zoom y que eh, lo hacen además, insisto, desde la comodidad de tener garantizados sus ingresos. Exactamente. Senadora Rincón, le queremos agradecer la conversación franca, honesta que ha tenido esta tarde con nosotros aquí en la Chile. Gracias. Seguiremos muy atentos al debate, por supuesto, que se está dando en el Congreso y en contacto con usted en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un, una buena, resto de, un buen resto de tarde. 4 de la tarde con 37.